¿Cuándo voy al fallo muscular para ganar masa muscular? Esta pregunta creo que es de, la, de las que más tiempo se lleva haciendo la gente de las primeras preguntas que cuando la gente empezó a aprender sobre esto y a buscar cositas en YouTube, en redes sociales oye, ¿voy al fallo? ¿no voy al fallo? vale primero sí, tienes que ir al fallo de vez en cuando no de forma repetitiva ni siempre vale porque quien dice que va al fallo siempre no va al fallo nunca vale esto esto es importante porque llegar al fallo realmente genera mucha fatiga a un fallo real ¿eh? ojo un fallo real porque la mayoría de la gente los fallos que vemos son son irrisorios vale entonces eh, llegar al fallo cuesta vale y eso hace que eh, en función del ejercicio que hagas vale tendrá más sentido ir al fallo o no también y sea más óptimo entonces en este vídeo te voy a explicar eso cuándo ir al fallo para que te vayas con máxima claridad, para cuándo aplicar ese esfuerzo más alto y cuándo no. Primero, ¿qué entendemos por fallo? Fallo Hay diferentes tipos de fallo. Está el fallo técnico, ¿vale? cuando fallas técnicamente, y el fallo muscular, que es el que nos interesa. Porque es el fallo que al final fallas porque muscularmente no eres capaz de generar más contracción y de aplicar más fuerza. ¿vale? Este fallo se genera manteniendo la técnica estandarizada. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de gente, como no tiene una capacidad de mantener una buena técnica durante una serie, falla técnicamente aquí, pero ese fallo técnico está a años luz del fallo muscular. Hay una separación muy grande. El objetivo con el entrenamiento es que seas capaz de mantener una buena técnica con grados de esfuerzo cada vez más altos. Y que ese fallo técnico y fallo muscular cada vez se acerquen más, hasta que prácticamente coincidan. ¿vale? Ese debería de ser el objetivo, que prácticamente no haya separación de uno respecto a otro, y que prácticamente pues sean iguales, sean el fallo técnico llegue cuando llega el fallo muscular. Pero claro, esto en ejercicios multiarticulares libres como una sentadilla cuesta mucho porque rápidamente tiendes a trampear el ejercicio de forma inconsciente porque al final la cadena posterior es más fuerte y se genera esa sentadilla buenos días echando la carga hacia adelante porque tu cuerpo es inteligente, tu cuerpo busca seguir sacando repetición y que no se le caiga la barra. Entonces, busca involucrar otros grupos musculares que no te interesan para al final sacar salir de ahí, salir de esa zona de, de, digamos, de incomodidad ¿vale? y seguir sacando repeticiones entonces, eh, ¿cuándo irá a fallo? ¿Cuándo, ¿cuándo sí? ¿cuándo no? bueno, pues como he dicho, va a depender de justamente esto si eres capaz de mantener una buena técnica con grados de esfuerzo altos entonces, ya sí, sí es más interesante que vayas a ese fallo muscular, que cada vez te acerques más a ese fallo muscular. Si no eres capaz, porque eres principiante y todavía no eres capaz de acercarte al fallo con una buena técnica, no vayas al fallo, porque vas a generar fatiga improductiva y no sirve de nada ir al fallo cuando estás haciendo, estás involucrando otros grupos musculares y se está, des, se está generando fatiga improductiva y se está desvirtuando el estímulo. Entonces, para dejártelo mascado, claro, también. En ejercicios libres vale donde hay peligrosidad no va a ser interesante al fallo porque no eres capaz de llegar porque en una sentadilla llegar al fallo supone que, que te puedas se te pueda caer la barra y te puedas partir el cuello vale, y, eh, y también va a generar más fatiga porque al final las demandas son mayores y es más fácil llegar a ese fallo técnico que a ese fallo muscular entonces dicho esto vas a ver, ahora mismo estarás viendo, algún ejercicio analítico que es donde sí tienes que ir al fallo. En ejercicios analíticos, monoarticulares, ejercicios estables, donde haya seguridad, vale donde si se te cae la barra, no pase nada. En cambio, en otros ejercicios como sentadillas libres, preses de banca, eh, peso muerto rumano, peso muerto convencional, ejercicios libres donde involucran muchos grupos musculares, tiene menos sentido ir al fallo, porque genera más fatiga improductiva y porque hay más riesgo también de que se te cae la barra, también incluso algo de riesgo de lesión, ¿vale? Porque estandarizar la técnica ante esos grados de esfuerzo alto en ejercicios más demandantes te va a costar, así que es eso, esa sería la respuesta, ¿vale? Ejercicios monoarticulares, puedes ir más cerca del fallo, sobre todo esos finisher, esos que son ya muy estables en máquinas y ejercicios más libres, pues no tanto, ¿vale? Y ya está, espero que te haya gustado. Déjame en comentarios cuándo vas al fallo tú, en qué, en qué ejercicio vas al fallo. Y también quiero que te quede claro una cosa, si escuchas a alguien que te dice que va al fallo siempre, es que no va al fallo nunca. Mira su fallo, míralo, dile que te pase un vídeo. Pero la mayoría de la gente que dice que va al fallo siempre, no va al fallo nunca. Y ese fallo, si dice que es supuesto fallo, no es un fallo muscular, es un fallo técnico y un fallo irrisorio, vale, que da risa. Entonces, déjame en comentarios en qué ejercicio vas tú al fallo, y nos vemos en el próximo vídeo.